formación y tus inicios. Eh, buenos días, gracias por la, por la invitación para conversar con ustedes. Eh, bueno, mis inicios probablemente sea como todo artista. En nuestra infancia siempre hemos tenido relación con, con el arte, eh, con una vida eh, familiar donde se veía al, al hermano, al padre, a los tíos. En mi caso ha sido así, yo... Veía pintar a mi hermano Víctor, siempre murales, siempre hacía trabajos a la témperas. Y mi padre era un gran lector. Un, un, un gran lector, un, un, también le encantaba la poesía, escribía poesía. Eh, era argediano. Y yo creo que eso fue un poco la parte eh, sustancial en, en mi formación, en mi niñez. Porque posteriormente, cuando estaba en secundaria, eh, encontré un libro... Eh, dedicado a los pintores peruanos y que era editado por el profesor Juan Corda Paredes donde veía, dos, entre otros pintores, a dos artistas que me eh, interesaron mucho que era eh, Ángel Chávez y Víctor Humareda. Eh, ahí vi tres obras de Umareda y un retrato eh, en blanco y negro del de, de artista y cuando, posteriormente, decido postular a la Escuela de Bellas Artes, a la cual ingresé en 1981, eh, llego a conocer a, a este genial artista. Llevo mis estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes y paralelamente a ello eh, visito el taller de Víctor Humareda, de quien recibo eh, importantísimas lecciones de arte y de vida. Eh, él nos hablaba, por ejemplo, de la importancia... Eh, de la formación integral del artista. Entonces, eh, para mí eso fue eh, más que una verdad, fue algo muy importante en lo que tiene que ver con la proyección de lo que uno quiere más adelante. Eh, él nos permitía leer, eh, mejor dicho, nos exigía leer eh, biografías noveladas, por ejemplo, eh, anhelo de vivir, o nos, nos pedía que leamos... Eh, cartas ateo y por otro lado conocimos a otro artista, a Pancho Izquierdo y él por ejemplo en la parte de lo que es la formación personal nos pedía leer artistas como Arnold Hauser, Historia Social de la Literatura y el Arte entonces yo considero de que esa parte eh, ha contribuido en mi formación pero además hay que anotar y hay que acotar esto para los jóvenes eh, artistas de que no solamente eh, uno va en busca de una identidad o unas técnicas, que no, no es todo al final, sino que hay que tomar en cuenta las vivencias. Eh, yo, a ver, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, esa época del hipismo, la época de Velasco Alvarado, eh, la época de la violencia en los años 80, la época cómo se vivió la parte de las clases políticas en los 90. Entonces yo creo que la formación es ...más allá de, de, de las permanencias en el taller, ¿no? Alfredo, eh, ¿cuál es el tema o los temas recurrentes en tu obra? Sí, bueno, lo, lo que respecta a la temática tiene que ver con el movimiento... ...con la escuela que abraza, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es el realismo y el expresionismo. Eh, en los discursos de, ambos, de ambas corrientes eh, nos compromete a estar muy vinculado a nuestro entorno ser de una manera eh, real, ser auténticos. Entonces, a partir de eso, yo trabajo mucho lo que me, eh, lo que me impresiona de la realidad. Eh, eso no hace que yo deje de lado el simbolismo, la metáfora, la ironía, y po poder llevar mis temáticas hacia el campo de la reflexión. Yo considero que tanto la estética como el... Como lo que se pueda decir, el discurso es muy importante y valioso en la obra. Entonces, por ejemplo, en mi primera época yo vivía en Barrios Altos y mi temática era los barrios altos, las calles, los interiores, eh, las esquinas. Eh, posteriormente eh, me traslado yo a Magdalena y aquí ya no tenía esa temática. Y yo comencé eh, a involucrarme un poco más con la literatura, con el teatro, con el cine, y poder hacer de esa manera una, una obra donde podría yo conectarme con el espectador. Uno de los grandes temores de nosotros los pintores figurativos es que mediante el naturalismo ¿no? eh, y, y podamos eh, entrar al campo de la, de, del monólogo. Nosotros como pintores figurativos tenemos un gran compromiso, no solamente desde el punto de vista estético, sino también de eh, mantener esa idea central del arte figurativo, que es estar comunicado con el espectador, hacerlo que el, que el espectador se emocione, que se motive, eh, que reflexione sobre su entorno. ¿no? Y sobre todo que en un momento llegue a participar también en lo que es este, el desarrollo eh, en un momento eh, importante en, en, en su historia personal. ¿no? Entonces, a partir de eso, mi temática actual, por ejemplo, por mis vínculos con México, se ha afianzado en trabajar mucho las escenas eh, de las calaveras, por ejemplo. ¿no? Esta temática me permite a mí entrar un poco, no desde el punto de vista subjetivo, sino del punto real de un pueblo que vive eh, el tema de las calaveras como algo, parte de la existencia, más allá de un dolor humano, porque el dolor humano podríamos hablarlo ahora, ¿no? El gran drama que hemos vivido, eh, eso sí, realmente, eh, producto de la pandemia, por ejemplo, ha sido un gran dolor humano universal y que eso se podría traducir eh, en una, una cuestión de, de, de propósitos eh, ajenos a la no, naturaleza dentro de un desarrollo natural como, como, como humanidad, ¿no? Actualmente, por ejemplo, también sigo trabajando el tema de los mimos, eh, los mismos me, me permiten a mí eh, manifestarme un poco esa fortaleza que hay en el ser humano para expresarse más allá de la voz eh, porque a veces los mismos nos demuestran que con, con el cuerpo, con las manos, con el movimiento podemos también manifestar dramas, podemos tra eh, transmitir también estados de ánimos eh, de indignación y, y, y eso para mí es fundamental en la figura, ¿no? que tenga que decir algo siempre, eh, cuando está presente de una manera escenográfica, en mi caso, eh, en un cuadro. ¿no? Como manifesté, yo conozco a él primero por las publicaciones, eh, a él conozco en el año en 1981, eh, le pido que me dé algunas clases en su taller, él acepta, y, y a partir de ahí yo creo que se abre una serie de posibilidades para mí de lo que significa el compromiso real con el arte. Eh, Humareda es un ser entrañable, era un personaje quien, de quien tenemos la labor nosotros de, de mitificar un poco a Humareda, hablar un poco de Víctor. Si de repente ahora les hablo de Víctor para que puedan entender eh, por qué hay esa obra. ¿no? Eh, Víctor era una persona... Eh, que tenía muy claro su situación de provinciano, de, de, de ese artista incluso, eh, que se llevó una especie de, de automarginación para desde ahí hacer una especie de trinchera y poder hacer lo que él creía que era necesario en el expresionismo. Y entonces él se rodeó de muchos, muchos, muchos amigos, muchos artistas que lo querían. Eh, lo que pasa es que a él, Siempre los artistas, los alumnos, eh, han tenido la capacidad de entenderlo, de valorarlo, más no el coleccionismo. El coleccionismo a él ha llegado un poco tarde en el sentido de la valoración. Entonces, si bien en vida él ha tenido apoyo de algunos coleccionistas que son contados con dedo de la, de, de la mano, pero Humareda este, es un personaje que siempre nos va a, a, a crear situaciones de expectativa. Humareda es el que, más, el que el artista que más eh, libros se les ha dedicado, a quien más eh, se, le, se les quieren las promociones de Bellas Artes. Mi promoción se llama, por ejemplo, Víctor Humareda. Eh, hay colegios eh, en, en Mimo Puno que llevan nombres, hay plazas, hay calles. Entonces, Humareda es, eh, es un personaje que ha calado muy hondo, porque él lo que quería es ser querido, más que era ser un artista famoso. Esa es la gran diferencia y eso lo, él lo ha demostrado en vida. Él cuando nos hablaba, por ejemplo, de que el arte es más que la técnica, él decía que la motivación es el eje de la creación en el arte. Él no creía en la inspiración, él decía lo fundamental es la motivación. Es por eso que nos decía que tenemos que tener una personalidad estructurada, Debemos cultivarnos muy ampliamente, no solamente se artista cuando se ingresa al taller. Eso es para la plasmación de tu, la realización, ¿no? Cómo materializas toda una, una, toda una vivencia, toda una expectativa respecto, a lo que, respecto al arte, ¿no? En la escuela yo no llegué a entender qué era armonía y él me dijo, mira, no hay secretos. Armonía es saber poner un color al lado del otro. Entonces, solamente esa frase tan pequeña fue tan fundamental, pero esa tiene que decírtelo un maestro, y Humareda era un maestro. Entonces, él al inicio, por ejemplo, decía, no, aparte de, de hacer los, eh, los estudios en la escuela, salgamos a la calle, nos llevaba a la Quintajeren a pintar, nos llegaba, a la, en ese tiempo había un lugar que se llamaba, eh, había un mercado al costado del, del, del eh, polvos azules que estaba al lado del, del palacio en esa época, nos llevaba al, al, a los muelles, no, nos llevaba a la punta, a ver el mar y ver, conmovernos, decía, ¿no? Hay que conmoverse con la naturaleza, aparte de la naturaleza humana, también hay que conmoverse con lo que nos da la naturaleza misma, ¿no? ¿Qué nuevos proyectos tienes para este 2022 o 2023? Seguir mejorando como, como pintor, en mi caso, ¿no? Eh, uno de los grandes sueños es un buen pintor eh, eh, Marea decía que esa es una etapa muy larga porque después viene la etapa del artista y del filósofo y eso es una, una cuestión eh, que no se tiene mucho en cuenta a veces eh, y, y uno tiene ciertas frustraciones eh, en el lado del hecho mismo de la plasmación y no entiende que hay eh, varias etapas que hay que ir quemando ¿no? En mi etapa como pintor, por ejemplo, yo continúo trabajando, trabajo fuerte todos los días, tengo una disciplina. ¿no? Eh, él decía que primero es el obrero, y yo creo que esa etapa del obrero nunca debemos perderlo. El arte es un... Es una, estamos enmarcados dentro de lo que es el artesano. Eh, el trabajar eh, manualmente, eh, tocar los colores, preparar el lienzo, eh, en el tacto, el olor, todo eso tiene que ver con la, la creación. Tengo que retomar el proyecto de la exposición en la sala Luis Miro Quesada, que es, quedó postergada por la pandemia. Eh, continuar mi, mi, mi participación en la Escuela de Bellas Artes. Yo soy jurado externo en las últimas promociones, siempre. Eso lo desarrollamos en los últimos seis, siete años en la escuela y me parece apasionante porque no solamente... Eh, Vemos las calificaciones, si no yo aprovecho para conversar con los estudiantes sobre todo lo que eh, significa una formación integral. Eh, también eh, seguir afianzando mi relación con, la, con el país mexicano, con México, porque eh, paso temporadas allá, eh, participo en ferias, participo en subastas, trabajo con algunas galerías en México. Así es que eh, siempre estoy manteniendo estos vínculos eh, con, las, con, las, con los promotores por ejemplo también porque me permiten hacer exposiciones no solamente en el Perú sino en países por ejemplo como en Francia en la cual he participado hace muy poco en la Feria Internacional de París con una obra pandemia que, donde reflejo toda una situación que hemos pasado, todo ese drama humana que hemos pasado y yo creo que por los comentarios que he escuchado eh, han, han podido hacer una lectura, la que yo quería que hagan, donde refleje yo que no solamente eh, ha sido una agresión de una parte eh, de, de, de, del COVID, sino la reacción de, de, de, la, de, de la humanidad, ¿no? Cómo, cómo nos ha salido eh, ese lado este, no tan bueno que tenemos, pero por otro lado, todo ese, ese grado de solidaridad, de, de, de camaradería, de, de, de asistencialismo, de hermandad y yo lo he sentido eso en, fam en, en, en, en nuestra familia incluso, ¿no? Pensemos que nuestra inclinación a las artes tiene que ser más que una profesión, tiene que ser una pasión. Esto es un, un intento de realización como artista pero de largo aliento, no es una cuestión de, de, de desarrollo solamente de lo que es la técnica, el oficio, es toda una situación de formación también como intelectual, es lo que exige el mundo. Ahora el mundo nos exige tener una formación con esa naturaleza. Eh, no olvidemos que eh, tenemos que hinchar nuestro espíritu para poder trabajar, hay que leer biografías noveladas. Yo les digo a los jóvenes que existe eh, lo que nos transmitió Mareda que más allá de la inspiración lo que existe es la motivación. De acuerdo a eso, al grado de motivación, ...es, la, la, es la, la potencia de la obra, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido Guernica... ...si Picasso no hubiera tenido esa, esa, esa, esa, esa, esa situación... Eh, ...de atentado a un pueblo civil como era Guernica, ¿no? Que hubiera hecho Goya, ¿no? Con toda esa producción o de la crack... ...con todo, reflejar todos los acontecimientos. Entonces, yo les pido a los jóvenes que se involucren... ...no solamente con, con, con lo que es eh, la parte de la técnica, el oficio que se involucren también con, su, eh, con, con lo que sucede a su alrededor, ¿no? y le digo que es muy saludable explorar en varias técnicas, hay que explorar en el wash, en la acuarela, en el acrílico, eh, en, en muchas técnicas que no va a ir a, eh, preparando para cuando hagamos después, la idea es hacer después grandes lienzos, ¿no? o, o grandes esculturas, eh, o, o, entonces eh, para eso necesitamos estar preparados. Y yo los invito siempre a que eh, estén siempre eh, trabajando, acompañados también de una buena literatura, de una buena poesía. Eh, no descuiden ver buen cine. Finalmente, el que pinta es la persona. ¿no? La mano es, y, y los, los pinceles, el óleo, la acuarela o el acrílico es un medio. Siempre el que expresa una, una, una emoción, un descontento, un... Este, un, una frustración o una alegría es la persona entonces eh, sigamos cultivándonos de esa manera y, y hay que ponerle mucho coraje no hay que, este es, eh, y lo podemos es una facultad que la tenemos cuando nacemos y que a veces se nos, nos las frustran pero todos tenemos las capacidades eh, para poder hacer artistas, poetas escritores, científicos pensadores, así es que Sigamos optimistas con nuestras facultades.